Jonah, ¿estás ahí? Atrapado. No te muevas, buscaré ayuda. No, estoy siguiendo a la Trinidad. No quiero llamar la atención. Voy para allá. No tardaré mucho.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 Perdona por no esperarte. Ten cuidado. ¿Qué sitio? Está claro que ha merecido la pena. Ya sabemos que busca la Trinidad. Ya. Yeah, no querían que llegásemos hasta aquí. Bien por las notas de tu padre. Uh -huh. He visto el derrumbamiento del pasadizo. ¿Le he hecho un vistazo a la herida? No, estoy bien. ¿Qué es esto? Constelaciones. Esta inscripción es una especie de enigma. Peces rosas. ¿Peces rosas? Montaña coronada de plata. Hay una fecha aquí. Pero qué raro. Parece que la han raspado intencionadamente. ¿Por qué sabotearía esto la Trinidad? Normalmente lo destruyen todo. No creo que es de antes. Pero, ¿quién la habrá manipulado? ¡Lara! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Lara! ¡No! ¡Tengo que pillar esto! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Moveos! ¡Deprisa! ¡Venga, ya! Si no me hubieras arrastrado, todavía estaría sacando fotos. Estarías ahí dentro, pero no sé si haciendo mucho. Jonah. ¿Eh? ¿Quieres ir a cambiarte? ¿Tomamos un café? Parece que el doctor Domínguez irá esta noche. De acuerdo. Descifraré el enigma, a ver si la fecha tiene algo que ver. Vale. Peces rosas, montañas de plata, investigaré. Por cierto, en esta cafetería supuestamente la comida está muy bien. Mm. Conozco al cocinero. No tengo mucha hambre. ¿Qué? ¿Después de todo esto? Yo sí, me comería una vaca. <risa>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 Menuda noche libre. ¿Dónde está Domínguez? No puede estar lejos. Debe de estar por el patio. Sí. Vamos a mirar. Alguien debe de saber algo. Hola, Sammy. ¿Qué tal todo? Gracias, Jonah. ¿Puedes creerlo?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 Tal vez podría encender una para mi madre. No estoy acostumbrada al gentío. ¿Prefieres si guardias de la tormenta o inmortales? No, esto está bien. Pues sí que has dejado huella entre los lugareños. Me gusta este sitio. Son buena gente. Jonah, está en la entrada. Lo veo.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 Lo siento. tras el fiasco de Brasil. Nadie cuestiona su liderazgo en la organización. No podemos detenernos ahora. tuvimos luna de miel. Lamento tu pérdida. Quizá haga el viaje por mi cuenta. Domínguez no es solo el líder de esta célula, creo que es el líder de la Trinidad. Tengamos cuidado. Lara. Sí, te he oído. Más rápido podremos dejar de Sí, sí. Disculpe, señorita. Culpa mía.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 Doctor, son muchos de sus hombres. La seguridad nunca está de más. Eres muy amable. Gracias. Deberíamos irnos. Sí, soy el comandante Rourke. Domínguez quiere confirmación de que Croft está aquí. Ya tienes la foto. Mujer, caucásica, veintipocos. ¿Me has oído? Bien. Vale, la encontrarán. Vale. No quiero que entre nadie allí. Oye, fuera de mi oficina. Lo siento. Cierre la puerta al salir. Vale.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 estas ruinas tiene que haber algo más. Una pirámide maya dentro de una cueva. Fascinante. Llévalo a las ruinas. Desde allí no se debería de oír nada. No, no, por favor. No compliques las cosas más de lo necesario. ¡Es culpa tuya! ¿Vas a terminar de una vez? ¡Quieren que volvamos enseguida! últimas palabras. ¡Un momento! ¡Soy funcionario del gobierno! ¡Tengo que estar aquí! Ya no, señor arqueólogo jefe. Tu empleo ha dejado de existir. No, por favor. Tengo dinero. Puedo pagar... No te haré daño. ¿Trabajas para ellos? ¿Qué han hallado? Llevan años buscando la entrada al templo. Hoy la encontramos.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 Debería examinar esas ruinas. Debería mirar en esas ruinas. Conozco esta figura. Es Ischel, la diosa de la luna llena. Oh. Y esta es Jack Chell, la luna nueva. Hay una inscripción. Jack Chell. La llave yace más allá de su mirada. ¿La llave? Es aquí. La entrada debe de estar ahí abajo. Tengo que llegar abajo. Vale, debería funcionar. es Jonah, estoy entrando. Quizá perdamos el contacto. Recibido. Yo vigilaré a la Trinidad de aquí fuera. Parece que esta cueva suele estar bajo el... Las batallas de este monolito ya están demasiado deterioradas para leerlas. la Debo encontrar el templo que busca Domínguez. Lo conseguí. Estoy en un templo subterráneo. Bien. ¡Oh, vaya. Mala señal. Clara, la Trinidad está usando explosivos. Ya veo, están causando temblores. Hay una pirámide. Voy a subir a la cima. Hay unas plataformas que pueden ayudarme a llegar arriba. Estoy buscando algo que haga de contrapeso. Te oigo cortada. Detecto algo de actividad. Voy a acercarme más. Necesito hallar la forma de cruzar al otro lado. ¿Yona? Sí, aquí estoy. Jonah, aquí hay un mural. Muestra una caja. La inscripción dice la caja de plata de Ischel. Debe de estar en la ciudad oculta. Es una leyenda maya. Dice que la caja invocará al dios Kukulkan. El dios de la creación. Eso busca la trinidad. Espera, hay más. Parece una serie de cataclismos. Un tsunami, una tormenta, un terremoto, una erupción volcánica. Dios de la creación. Bueno, para los mayas, Kukulkan es el dios de la creación y la destrucción. Esto parece la constelación de Hydra, pero las estrellas están descolocadas. Una daga. Hay una inscripción: La llave del corazón de Ische libera la purificación. No debe caer en manos de la Trinidad. Pensémoslo bien. Mierda, Lara, guardias de la Trinidad. Jonah, dirígete a una zona elevada. Oh, no, la has cogido, ¿verdad? Deprisa. Están en camino. El doctor Domínguez y más hombres, por lo visto, han encontrado lo que buscábamos. Entonces, ¿qué la ¿Crees que estoy haciendo? Justo estoy comprobando la bomba de agua. Vale. Vamos a asegurarnos de que todo vaya correctamente. ¿Cómo va esa bomba? Responde. ¿Has terminado con esa bomba? Ayúdame a preparar las luces.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 vamos a deshacernos de los cuerpos. Tú, monitoriza la emisora de la policía. Avisa cuando informen de los disparos. Rourke y los refuerzos están en camino. Quiero todo listo para cuando lleguen aquí. Malditos arqueólogos. Tenía ganas de librarme de ellos. Sí, llevaban mucho intentando descubrir nuestras intenciones. Ya se han enterado. Espero que mereciera la pena. Sí, los muy imbéciles deberían haberse metido en sus asuntos. Campamento base, aquí Líder Gama. ¿Dónde están los recuerdos? No me vengas con tonterías. El sitio está asegurado, pero necesitaremos cobertura. Seguro que han oído algo. Campamento base, puesto de avanzar. ¡Maldita sea! ¡Nos están dando preparaos. Voy a la siguiente. Recibido. ¿Eso es el combustible adicional para el asedio? Sí, llegó hace cinco minutos ¿Y dejarlo tan cerca del muro es lo más adecuado? Ya te he dicho que acaban de traerlo Lo trasladaremos dentro más tarde Vale, lo último que necesitamos es que algún... ¿Qué ha sido eso? Me acercaré a echar un vistazo. ¿Dónde están los refuerzos? Está ocurriendo... Ahora. No podemos defender esto solos Aquí está todo despejado Vale, descansemos. Y cargado. ¡Avistamiento confirmado! Es ¡Scrub! ¡Atacad! ¡Dominguez la quiere viva! ¡Está matando a los nuestros! ¡Mierda! ¡Recibido! ¡Objetivo! Odio ¡Exacto! los helicópteros. Ahí está, alto, no le hagáis daño, Lara Croft. en otras circunstancias. Sabes, me interesa bastante tu trabajo. La Trinidad siempre lo está.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 Depende de mí, de tenerla antes de que nos consuma.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 Podría ser útil. Me vendrá bien más tarde. encontrarlos. La montaña coronada de plata. Estoy cerca. Hay alguien allí. Tengo que acercarme. Hulladores.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 Cayó aquí. Mi equipo está ahí arriba. Tendré que bajarlo. Quizá hay algún trozo de chazarra afilada entre esos restos. Necesitaría una herramienta para abrirla. que solo sea un trozo de chatarra. ¡Maldita sea! Vale, aunque no corta. Necesito encontrar algo para afilarlo. Me servirá aunque necesito más. Justo lo que buscaba, aunque necesito más. Tengo lo que necesito. Debo volver al campamento. Creo que ya está bien afilado. Algo impide que los suministros caigan. Hay una segunda cuerda sujetándolos. ¡Sí! Ya puedo recuperar mi equipo. Que no guarde todo el equipo junto. Señorita Croft, ¿alguien me oye? Miguel, ¿dónde estás? Thank mm -hmm. you. Cuidado, cuidado... llevará esto Esto parece describir una cámara oculta cercana. Se deben de subir por ahí. Miguel. Esto no me gusta. Miguel. ¿Dónde estás? Oh, no. Miguel. Con cuidado. Ahí están parte de los restos. ¡Jonah! Por mi culpa, oye. ¿Sabes qué ha sido de Miguel? No lo consiguió. Oh. ¿Qué te pasa en el brazo? Ah, será algún parásito. Estaba buscando a Genjo, pero no crece por aquí. ¿Me dejas verlo? Oh, oye, ¿qué estás haciendo? Si no lo sacamos, se te pondrá peor. Siéntate. ¿Seguro que sabes lo que haces? Eh, me pasó algo muy parecido de pequeña en Egipto. No mentiré, te va a doler. ¿Crees que la tormenta de antes fue la tormenta? La del mural. No lo sé. A lo mejor deberíamos detenernos y analizar la situación. Nos precipitamos en esa tormenta. No pensaba que fuera a ser tan fuerte y yo. Debería haber insistido en que diéramos la vuelta. O sea, te entiendo. Te centras en un problema y lo demás desaparece. ¿Jonah? No, yo. Yo te apoyo. Lo elegí así. Casi siempre. Pero si morimos, ¿quién detendrá los cataclismos? ¿Quién impedirá que la Trinidad haga lo que quiera? A veces siento que debo seguir adelante, porque si no lo hago, defraudaré a todos. Aunque, por unas pocas horas, podríamos haber dado la vuelta. <risa> A lo mejor debería ponerle nombre. Vale. Eli, uno de mis primos. Se pasaba el día pegado a mí. <risa> Adiós, Eli. Gracias. Deberíamos irnos. Si encontramos Kuwak Yaku podemos pasar la noche allí. Muy bien. Vale. Creo que podemos ver el pueblo a través de esas enredaderas. Me alegro de que te quedaras allí. Quería que pudieras localizarme si andabas por ahí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 Y fue la respuesta. ¿Realmente crees en todas esas cosas que dijiste sobre los cataclismos, el apocalipsis? Parecen tener importancia suficiente como para morir por ellas, o para que la Trinidad mate por ellas. ¿Entonces se trata de una venganza? No, no, yo... Cuando cogí la llave, también sentí algo poderoso que tiraba de mí. Es real.